La construcción del puente que comunica a los sectores Ugamba y San Vicente ha sido solicitada en reiteradas ocasiones y aunque el gobierno se comprometiera a ejecutar la obra, no ha sido construida. No, ciertamente el gobernador no ha, no ha dejado a nosotros en el círculo de espera, como se dice, y nosotros por entender que estamos realmente abandonados por las autoridades de este pueblo, hemos decidido acompañar al movimiento popular a lo que es esta manifestación ...en el día de hoy y vamos a seguir la lucha... ...y en cualquier momento estaremos llegando hasta donde... ...las autoridades quieren que lleguemos... ...que a las calles de este pueblo... ...la comunidad de Ugamba no se va a cansar, no es verdad... ...no nos vamos a detener, vamos a seguir exigiendo... ...que se inicie la obra del puente de Ugamba... ...porque es una obra que le va a dar mucho peso a esas comunidades... ...tanto a Villa Palma, Ugamba, Urbanización Rivera de Jaya... ...sector San Vicente y otros sectores... ...y a los estudiantes de la Escuela Polonia venezuela ...que hacen vida... Por ese trayecto que a diario transita por ahí, el gobernador es, el, es y será el único responsable de lo que pase en cualquier manifestación que esa comunidad emprendan a partir de cualquier momento. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.